Hola, ¿cómo están? Eh, bienvenidos. Voy a hacer eh, este video cortito. Eh, básicamente, eh, bueno, eh, por todo el mundo es conocido eh, el problema y eh, digamos, eh, político, social, más que nada que hay, que hay en Chile. Así que. Lo que voy a hacer es sacar una carta de consejo de el oráculo de los chakras. ¿sí? Eh, primero para ver um, cómo está la sociedad en sí, cómo, cómo estamos y cuál sería la actitud correcta. ¿vale? Entonces, voy a eso. Y la actitud correcta, bueno, aquí están las dos cartas. El cómo estamos, si ¿sí? eh, aparece la carta de la renovación, vemos qué significa tiene que ver con el, el primer chakra, el chakra de color rojo, sí, eh, que habla básicamente de lo, digamos de algo eh, con la con la fuente de energía primordial, sí, con como sentamos nuestra vida, ¿sí? de, es como nuestro Cimiento, nuestro fundamento eh, en sí la, la carta ¿sí? habla de mmm, dice eh, tal vez sea necesario que te centres y afiances tus raíces evaluando todo aquello que te gustaría crear es un momento propicio para empezar de nuevo y sentar nuevas bases sólidas la carta en sí tiene como frase, es un nuevo comienzo La inspiración de esta frase dice Lo que en un principio parecía ser un fin Que puede después de todo que no lo sea Se convierta en una valiosa oportunidad Mantén la fe que todo, va a suceder en el fut que todo lo que va a suceder en el futuro Será mejor de lo que has conocido hasta ahora bueno, acá la carta habla principalmente de, de la renovación que está teniendo la sociedad, ¿sí? También la, y también lo que solicita la, la sociedad, ¿sí? Porque primero está hablando del primer chakra que está hablando del fundamento. Y el primer fundamento hablándolo en macro, ¿no? Así. Eh, en, como, como país es la sociedad y la sociedad está, está teniendo una renovación eh, la actitud correcta sí aparece la, la carta del misticismo ahí sí, sí habla del color púrpura que tiene que ver con nuestro ter tercer ojo con nuestra intuición ¿vale? vamos a buscar acá Eh, habla de, de, de nuestra intuición, como, te, como decía, ¿sí? Y la carta en sí dice, eh, este es un momento profis, propicio para confiar en lo desconocido. Ya percibes la respuesta, aunque todavía no ha cobrado apariencia. No preguntes a los demás qué ven, porque solo tú puedes divisar qué hay, que hay en el corazón del asunto. Confía en tus poderes. In, intu, intu, intu, intu, intu, um, perdón, confía en tus poderes de intuición que te van a guiar. Um, bueno, y la inspiración de esta carta dice, lo más prudente es limitarte a observar. No respondas hasta que estés seguro. Lo desconocido no es fácil pero ya, es preciso, ya no es preciso sentir miedo y creo que es momento de observar eh, todavía no, no es momento de tomar decisiones sino que de observar de ver qué está pasando en general yo veo que son bonitas cartas que, que hablan de bueno, primero de renovación y después de la actitud correcta observar ver lo que está pasando eh, ver un poco el el trasfondo de lo que está pasando así que bueno este es el video cortito sobre el consejo que nos podrían dar eh, las cartas del oráculo ¿Sí? si les gusta bueno le, los invito a, a que den un like ¿sí? a que se suscriban al canal eh, también les pido un Disculpa si hay un retraso con los horóscopos del canal, pero bueno, comprenderán que la situación acá no es fácil y bueno, me ha tenido concentrada en otros asuntos, así que bueno, eso, les mando un abrazo, cuídense mucho y estamos en contacto, que estén bien.